Santuario de Flora y Fauna Iguake. En el Santuario de Fauna y Flora de el visitante encontrará la Laguna Sagrada de Iwaque, que según la mitología muisca, es la cuna de la humanidad. De allí emergió Bache, la madre de los hombres muiscas, y por esta razón se cree que peregrinar a esta laguna sagrada limpia el alma y purifica el espíritu. Existen en total siete lagunas de origen glaciar en el santuario. Con altitudes entre los 2.400 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, el territorio y su área de influencia en el extremo septentrional constituye una de las áreas de mayor presencia de roble en el país. El santuario es de importancia vital como proveedor de servicios ecosistémicos como el abastecimiento de agua para el consumo para las poblaciones de los municipios de Villa de Leiva, Arcabuco y Chiquiza. Se ha reportado la presencia de dos especies de venados amenazados localmente por cacería, mazama americana y mazama rufina. Esta última especie también es considerada como vulnerable según la UICN. El santuario es un área de importancia para la conservación de las aves, aicas. De las 177 especies de aves registradas, se identificaron 20 especies que se encuentran bajo algún criterio de amenaza y dos especies migratorias como la curinquinca, gavilán, aliancho, reinita tropical y reinita naranja. En el santuario se han identificado ecosistemas de bosque andino, bosque altoandino, páramo, subpáramo, robledales, pastizales de suelos rocosos, además de la presencia de vegetación seca y un buen número de humedales. En cuanto a la flora, destacan los robles y los laureles. También existen bosques de cedrillo e individuos dispersos de dos especies de pinos colombianos. Pertenecientes a los municipios de Villa de Leyva, Ichiquiza y Arcahuco, las comunidades junto al área protegida están conformadas por campesinos descendientes de la cultura muisca que se benefician de los bienes y servicios ambientales que el santuario provee. Se dedican a actividades agrícolas tradicionales y actividades pecuarias. El antipano cundiboyacense debe ser entendido como una gran región donde confluyen diferentes grupos y comunidades locales, todas ellas determinadas por una estructura de pensamiento común proveniente de la cultura huisca. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.